entramos en la exposición de los clásicos y aquí vemos uno que también es un hermoso hermoso es precioso la verdad wow autos algunos no tan clásicos como el que estamos viendo aquí al frente pero es, es una cuestión realmente bonita e interesante para todos aquellos a los que nos gusta y les gustan los automóviles en este caso estamos viendo que este es un monstruo de un color uh, vino, pinto más o menos estamos viendo las condiciones en las que se encuentran definitivamente y bueno y vemos que los motores totalmente limpiecitos limpiecitos no es una es una amarilla tener un carro así la verdad hermosa hermosa efectivamente <ríe> ok Continuamos, aquí ya empezamos a ser un poquito más altos clásicos, son Malibu Un Malibu, estoy viendo un 307, 3.07 efectivamente Y las condiciones, en las condiciones del motor, wow Limpiecito en su totalidad en los que están todos estos carros es de maravilla las condiciones tanto del motor como las condiciones exteriores e interiores realmente se pues vienen siendo los materiales los materiales originales qué hermosos están andamos aquí grabando un poquito en esta tardecita de sábado miren qué precioso solamente es escoger alguno pero todos todos están muy muy preciosos miren este amarillo me encanta el color de este Vemos otro auto definitivamente que no está tan buenas condiciones de pintura exterior. El interior se ve aceptable, pero la, la pintura en el exterior está un poquito dañada. Oh, vemos acá un pequeño clásico. Y literalmente un pequeño clásico. Bye. Bye. Excelente. Muy, muy bonito el carito. De ¿eh? maravilla, de maravilla. Bien, entonces, lo que yo les comentaba, que este tipo de autos se restauran en su totalidad y quedan de una, de una apariencia excelente. Muy bien, muy bien, pues encontramos nuevamente lo que es un Corvette, un Corvette efectivamente de museo. Este es, es un auto que estamos viendo desde colección. Precisamente tiene una, una placa en papel cubierta con una mica que nos indica que es un auto de museo. Realmente un auto maravilloso. Vamos a ver si podemos apreciar un poco el interior. Excelente. Wow, es una maravilla que realmente manejar, manejar este tipo de autos es algo excelente una experiencia formidable para aquellos a los amantes de los automóviles excelente podemos verlo wow asientos en piel y pues qué les puedo decir creo que una imagen dice más que mil palabras Simplemente de maravilla qué maravilla de motor realmente ¿eh? limpiecito todo cromado totalmente está brillando literal literal es una maravilla es una maravilla la verdad Bueno, pues lo que estamos viendo aquí precisamente es, es un Jeep Me encantan a mí los Jeeps Definitivamente tenemos que... Vemos que en la frente, en la parte de enfrente, en la parte superior Tiene una serie de luces Que ya me los imagino cuando están prendidos Efectivamente, se debe ver de maravilla Lo que me impresiona también son las llantas Tiene unas llantas de un tamaño pues, grande Y totalmente limpiecitas Qué bien, qué bien bueno, pues espero que este video les esté gustando, les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Y bueno, pues a disfrutar, a disfrutar de esta maravilla de autos. Bueno, pues nos encontramos esta tarde en la ciudad de Kerrigan, aquí en Dayton, Ohio. Y bueno, una pequeña exposición de autos clásicos. Realmente ya no veo muchos, muchos ya, ya se han retirado, pero los que alcanzamos a ver realmente pues nos sorprenden y nos maravillan. Esperamos que les guste este video y que aprecien en su totalidad, en su plenitud, los autos. viendo aquí es un Mustang Un Mustang en color verde definitivamente Interiores de piel en color negro definitivamente Y se ve de maravilla Lo que no alcanzo a ver ni a apreciar es el año Pero es un Mustang muy muy bonito Naturalmente un clásico, todo un clásico Aquí vemos otro, otro clásico de maravilla, definitivamente. es ¡Exacto! Bueno, algunos automóviles ya empiezan a, a retirar. Vemos que ya es tiempo posiblemente ir salir a casa. un poco los autos que quedan y bueno, vamos a seguir grabando lo poquito que podamos que está lleno, exactamente realmente me fascina me fascina esta combinación de colores oh, ya vemos que es otro pequeño otro pequeño está avanzando Bien, bien, bien, ahí la estamos viendo Bien, ya se va, ya se va Ya se dirigen a descansar definitivamente La tarde empieza a enfriar un poquito y bueno Es entendible en su totalidad Bueno, volvemos a regresar a este punto. Les comentaba yo que me, me agrada La combinación de pintura en color vino una especie como de flamas efectivamente en color rojo no es el mismo bovino y negro ok vamos a continuar excelente ¡Sí! Que me gusta mucho es El que vemos aquí precisamente En los rines Un detalle fabuloso Fabuloso que le da presencia Fuerza y estilo A este vehículo oh, te vemos, Observamos que tiene un quemacocos también Es eh, muy bonito, muy bonito Excelente Ok